Ya, no, no, no, no, no no, empieces. A... Sabes que me pones loca cuando te pones así. <l evaluations> Gracias, mamacita. Este... que me vas a votar aquí. ¿Okay? Sí, aquí te voy a, a... ¿Qué Ay, sí, sí, sí, voy a votar. Escúchame. Sí. Tengo sí. dos pendejas. Entonces, la escena es de que yo estaba así manejando Ajá. y de repente eh, pues están ahí unos amigos de la universidad y siempre se burlaban de mí y decían que nunca iba a conseguir el amor de mi vida. Y yo les decía, "Ey, bien! Y nos besaron. ¡Ay, güey! ¡Se rompieron su madre! Se quedaron viéndonos y se rompieron su madre, ¿en serio? Chale, güey. ¿Ves que sí corríamos riesgo encima de esta camioneta? ¿Quién tuvo la culpa? Sí, no chocó, le chocaron. <ríe> Chale. Chale, pero había quedado re bien mi casting, ¿no? ¿Por qué me interrumpieron mi pinche beso, por fin? Iba a besar a la pinche Fernanda y... Así se <ríe> dieron. Este, este restaurante está rico. ¿La envidia? ¡Ay! Tengo, tengo envidia del de de pañuelo de Que una, una vez tocó, tocó tu llanto, llanto, llanto Y es que es yo te Quiero tanto, Quiero tanto que me envidia, envidia, es tan, tan solo amor. Oh, oh, oh, oh. envidia, suertudota. <risa> ¡Es el clásico! ¡Es el clásico! ¿Podrías funcionar en telenovelas? ¿verdad? Aquí nos despedimos. <risa> Tú tengo miedo, tengo miedo. Tengo ponte de flojita. ¡Vas a llorar, ah, vas a llorar ahora también! Ustedes dicen que yo lloro por cualquier motivo, pero ese motivo no <risa> en exclusiva? Sí. Espérate, un, un beso tántrico Ah, allá ah, ok Uy, güey si, si te acercas es como si en un sexo tántrico te Ajá. tocas ¿Hay que cosas? Ah, ¿qué hacer el coser? ¿Sentiste? Nah Dos, tres. No, se de... ¿Qué dijiste? Dos puños, cabeza libre. <risa> <risa> Un puño de tierra. <risa> ¿Tienes novio ahorita? No. ¿Y qué necesito? Digo, ¿qué necesita alguien para conquistar? No tengo novio corazón? porque... Um, creo que más bien me he enamorado de... Mucho baboso, para decirlo. La verdad, sí. La verdad es que me he enamorado de mucho pendejo. Por no decir, ¿verdad? Entonces, ah. la verdad es que... Um, esto no lo puede saber nadie. Ah, ¿eh? oh, no, espera un pedazo de Pero esto chico. no lo vais a sacar. No lo voy a sacar. Cerremos el trato con un beso. ¡Ay! ¡Peluche <risa> la estuche! ¡A huevo ahorita! Eso. ¡Se va a no, no, no, voy a dejar ya, ya! ya ¡Ay! ¡Ay! <risa> <risa> Tú llegaste... ¿Sientes que te invadí, Scorpi? Siento que me... Ah. Scorpi, ya no me acordaba que así me decías cuando andábamos. ¿te acuerdas alguna vez que andábamos? Me acuerdo. Que nos amábamos mucho. Me acuerdo cómo nos besábamos y cómo nos decíamos. Sí, nos besábamos padrísimo. Y ahora llegas y me quitas de tu mesa. No. No. La verdad es que fue una bonita sorpresa que me hayas agarrado las nalgas allá atrás y que ahora estés en mi mesa. Porque obviamente lo que. lo que. donde hubo fuego, cenizas quedan. Y pues yo quería agarrarte un poquito. Y esas cenizas todavía son brasas ardiendo. Ok, besemos. Me voy a despedir de ti. <risa> <risa> bueno, ya me despedí ya. Ay, ya todas las besas, ¿no? ¿Qué tiene? Wow. Es de amigos. así se hace aquí en México. Bueno, espérate, que me quito ¿no? Así fue. Qué bonitos son los abrazos, ¿verdad? ¿no? Hola, muchas gracias. Wey. Ya llegamos a nuestro hotel ¿A y tí? eso ya no lo podemos estar grabando sí, porque no, no, no, no, la gente se va a emocionar, güey. Sí. Pero gracias, déjame me ah, despido como, como A ver, ven eh. acá. Ay, oh, yo. Yeah, yeah. ¡Peluche del estuche! Bueno, nos despedimos con aguito de guerra. ¡Peluche del estuche! Le voy a tener que ver. Tápense los ojos, peluche. ¡Tápense peña. los ojos! Ay, muy bien. Ay, ya me puedo ir a mi casa. Estoy bien, estoy bien. Estoy bien. <ríe> Chido, bye. ¡Peluche en en del estuche! Y ahora sí nos vamos a ver. No te rías. <risa> eh, estoy casada, pero no uh, le digan no. No hay pedo. No lo van a decir.